vamos para Snapseed Snapseed es de Google eh, esa, para los que estuvieron en el webinar pasado, se dieron cuenta que es una opción bastante interesante porque tiene muchísimas opciones listo bien, no se preocupen, no se estresen eh, yo se las estoy mostrando en el iPhone, pero estas aplicaciones todas están probadas, que están también para, para Android no hay ningún inconveniente listo para que no digan, no, pero es que en el iPhone sí se puede y es que yo no lo puedo desarrollar. No, no se preocupen, en el iPhone y en el Android es exactamente lo mismo. De por sí la brecha entre esos dos tipos de dispositivos ya no, no es tan, tan amplia. Listo. Entonces, vamos a mi artesanías. Entonces, vamos a colocar esta de los balones de Mongey. Listo, bien, esto es un balón de Mongey. Ahora, si se dan cuenta... Después de ver una tercera aplicación, ahora entienden que ya todas tienen una misma lógica. ¿Ven? Casi siempre los paneles de edición están en la parte inferior y tenemos opciones prediseñadas. ¿Sí las ven? Entonces, estas opciones prediseñadas es cuando necesitamos hacer una edición rápida, nada complicado, nada que nos lleve mucho tiempo. Ahora, cuando pasamos a la parte de herramientas, Snapseed tiene cualquier cantidad de herramientas. ¿Listo? Tiene eh, toda la parte de editar imagen, recortarla, rotarla, hacerle perspectiva, absolutamente <risa> todo. Vamos esta que es la de la perspectiva, que es bastante interesante. Miren cómo se ve la perspectiva. ¿Ven? Entonces, en muchas ocasiones a uno una fotografía le queda torcida. Vamos a buscar una fotografía que nos haya quedado torcida para que les pueda explicar un poquito mejor la parte de, de Snapseed. A ver... Yo tengo muchas fotografías acá. Esta, ¿listo? Bien, esta es, eh, para los que no la conocen, la Casa de las Aguas, donde está Artesanías de Colombia. ¿Listo? Es una foto bastante bella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si alcanzan a notar que está torcida, ¿cómo nos damos cuenta que está torcida? ¿Ven las líneas guía que están arriba, abajo y formando nueve cuadros? Si ustedes comparan la parte de la línea de abajo donde termina el suelo, se dan cuenta que está torcida. Entonces ahí es donde yo empiezo a mover la perspectiva de la imagen para poderla dejar lo más derecho posible. ¿Listo? Pero esta opción no me está ayudando mucho. Vamos a ver. ¿Qué otra herramienta tenemos? Tenemos por aquí. Esperen un segundo. Es que esto tiene tantas opciones. Miren de ahí para ya puedo seguir bajando. Vamos a ver si sí. detalles, balances, rotar. Acá está. Listo. Bien. Entonces con rotar vamos a girarla ligeramente. ligeramente. Eso ahí. Alcanzan a ver la columna vino tinto, que, es, que le está pasando una línea por encima, está al lado derecho. ¿Sí le alcanzan a ver todos? ¿No se escriben? ¿Sí? Como para que la vayan viendo, que no se me duerman. Sí, dice, no hay sonido, sí, por favor, que te alucinado por ratos, pero sí la están viendo. ¿Sí? Ah, bueno, listo, bien. Entonces, aquí ya cuadré mi imagen, ahora sí la imagen se ve diferente. ¿Qué es lo interesante de, de, de Snapseed? Si ustedes dejan presionado, me muestra la imagen como estaba antes. Miren. Entonces vamos a hacerle más cambios. Listo. Entonces, ahora vamos a tomar perfeccionamiento de imagen y miren, otras nos, van a, van a, a, nos vuelven a aparecer. Brillo. Entonces ya sabemos cuál es el brillo. ¿Listo? Miren, entonces le vamos a sumar un poquito de brillo le vamos a sumar un poquito de contraste, pero todavía está un poquito pálida, aquí le manejan una parte de ambiente, mirenla, si ¿Sí ven las sombras? Las sombras aumentan, ¿listo? Calidez, cuando yo quiero, ay no que la foto sea o más cálida o no, vamos a imaginarnos que estamos como en verano, entonces la imagen tiene que estar como un poquito naranja, sombras, ¿listo? ambiente, bien Listo. ahora miren seguimos viendo yo siento que me hace falta un poquito de color verde entonces vamos a buscar algo que diga color, que no lo veo por acá Los detalles, curvas, vamos a hacer blancos lo que les digo estas aplicaciones son tan gigantes que ustedes tienen que cacharrearlas un montón listo, no, esta no es, a ver, herramientas de color, color, color, color, color, color, no veo acá, balance de blancos, curvas, perfeccionamiento de imagen, expandir, corrector, permítanme todos un segundito que no la encuentro, bueno, vamos haciendo la siguiente parte, listo, bien, entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es que eh, vamos a hacernos un texto bien bonito. Aquí vamos entonces. Si se dan cuenta, aquí yo lo que hice dentro de las herramientas fue tomar la parte de texto. Y ver una de las opciones que está en la parte inferior. Listo. Tenemos que presionar dos veces, ahí dice para poder cambiar el texto, pero no me está dejando. Bueno, mientras yo trato de cambiar acá el texto, Gaby, ¿tenemos alguna pregunta mientras... Bueno, trato? tenemos algunos comentarios. Ah, bueno. Anderson Freite, perdón si, si pronunció mal tu apellido, Anderson. Eh, nos dice, esa opción es muy útil cuando hacemos fotos en cenital. Muchas veces nos salen torcidas Exacto. Eh, eh, nos dice... Espera, eh, te interrumpo. Cuando hablamos de cenital, es el ángulo de la fotografía y es como cuando ustedes están en un décimo piso y ven hacia abajo. Eso, bien, bien, bien hacia abajo, eso sería la opción de cenital. Bueno, también Anderson nos dice, en Snapchat no es muy recomendable usar la opción del filtro HDR, uh -huh. pues esto granula el objeto sujeto. Listo, muchas gracias. Otra pregunta. Esta es una pregunta. Angie Lorena Sánchez, ¿qué tan conveniente es usar los filtros de forma generalizada para todas las fotos y tener un filtro homogéneo? teniendo en cuenta que el producto artesanal que manejo puede ser multicolor, y utilizar un filtro, puede variar esos colores? Sí, claro. Lo que tú puedes hacer es que puedes hacer una planificación de diferentes colores. Digamos, tú buscas una escala cromática, te lo voy a mostrar por acá. Eh, en Google. Bueno, una escala cromática o círculo cromático, es más fácil. Círculo cromático, ahí aparece. Entonces, lo que tú puedes hacer es hacer un, como una estrategia. Entonces, digamos, mira, tomas tu círculo cromático y te haces unas imágenes amarillas, unas imágenes naranjas, unas rojas, unas violetas, unas aguamarina y unas verdes. Y cuando las vayas publicando, pues al principio se van a ver muy bonitas y al final se va a ver mucho más interesante porque vas a manejar una escala de colores. Entonces, en realidad los filtros son muy interesantes. Lo que no hay que hacer es abusar de los filtros de subirle los colores o las intensidades demasiado. Bueno, tenemos otra pregunta y la hace Carlos Montenegro. Dice sí. Camilo, ¿en el sector de las artesanías debemos preferir mantener los colores y fortalecerlos o es una camisa de fuerza? No, para nada, para nada. Eh, no, no, debe ser una camisa de fuerza porque pues la idea es que ustedes puedan entrar a desarrollar muchas más opciones. Digamos, en el sector artesanal lo que más prima es el color. Las artesanías colombianas tienen la característica de que son muy coloridas... Y hasta la misma joyería tiende a ser colorida cuando eh, las hacen en plata o en oro... ...y les colocan apliques o les hacen apliques de otros colores. Entonces, en realidad, hacerle color lo saca de lo que hace todo el mundo. Y eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Que todo el mundo utiliza, ¿qué? Cartulina blanca, cartulina negra, fondo. ¿Qué hicimos hace ocho días? Rompimos el esquema con cartulina naranja, cartulina azul. Ya se rompió el esquema y si no, pues pueden entrar a la TV y ven ese webinar y ahí se darán cuenta que el color también queda perfecto y utilizamos artesanías, de sombreros y de todo y no hubo ningún inconveniente para el color Perfecto, bueno, me están preguntando varias personas que si nos puedes recordar el nombre de la aplicación que estás utilizando en este momento En este momento estoy utilizando eh, espérame que escriba artesanos Listo, las aguas, la casa de los artesanos. Listo, bien. Eh, Permítanme un segundito por aquí que tiene como mejor lector. Listo, bien. Esta se llama SnapSit. Espérense, le doy a guardar acá. Las aguas, la, ca la casa de los artesanos. Si se dan cuenta, aquí ya estamos teniendo una imagen un poco diferente. No, es que no, es que a mí una vez me dijeron que... Yo no le podía poner texto sobre la imagen. ¿Quién lo dijo? Miles de campañas publicitarias, imágenes, todo. Pueden dar fe de que todas las opciones en cuanto a imagen son válidas. De, siempre y cuando no se abuse y tengan un objetivo creativo claro. Digamos, ustedes pueden colocar esta. Casa de las aguas, la casa de los artesanos en Instagram. Y detrás de ella, otras tres imágenes en las cuales ustedes puedan desarrollar la parte en otras fotografías. Entonces, ya hacen un pool de imágenes en Instagram y ya su publicación se vuelve aún más interesante. Bien, listo. Dentro de las herramientas, tenemos muchísimas, muchísimas opciones. Miren, selectivo, que es para seleccionar un solo color, contraste, eh, la opción que nos decía nuestro asistente, que es la de HDR eso se llama alto rango dinámico, que sencillamente es que exalta mucho los colores y ahí es donde yo digo que el exceso de filtro no es tan bueno. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Y aquí las vamos a guardar. Bueno. Exportar, guardar y quedó nuestra fotografía guardada. Listo. Entonces... Aquí también, miren, permitir que el Snapseed modifique esta foto. Entonces, no permitir o modificar. Listo, le vamos a dar modificar. Nos vamos a ir a nuestra, aquí está, a nuestras fotos y nos debe aparecer por aquí. Mirenla, acá está. ¿Listo? Entonces, las aguas, la casa de los artesanos. La casa de los artesanos. ¿Listo? Es una opción válida.